Buena roba a la escuela que son pobres. Ah, pues te acompaño, que yo tampoco tengo perros. Hola, ¿qué fod? Hola, nos no, buena no, a la escuela. Pues vale, se acompaña que no tengo cosa que fe. Yabro yo creo yo que tengo claro no. Esto es una bronca ¡Vaya que hay La enviasteis monabata a la escuela Podría entrarnos cuando va de curso ¿Y es verdad? ¿Cómo no lo habrán pensado? Avísanos cuando tengan curso. Petete, se de curso la semana que viene. Así nos tendrán tiempo para pensar el plan. Le consigo unas motos, me va a prisa. Espera, que ya tengo matón. ¿Y por qué no alquilar un camión? ¡Un, ¿Un camión? camión. Si ya cuesta más de lo que pueden robar. ¿Cuándo se escapan en payesa? El 13 de marzo. ¡Pues si se oye hoy! Pues bon, pues bueno a buscar las motos. Aprícate las motos. Bueno, en plan me aborda las sinas te apastaré las clavas. Venga, por pues solo te lo voy a hacer ahora. Pues yo me envuelto a casa. Me envuelto a casa de la policía en una marchona. ¡Oh no, me pierdo! Ya tenedas razón Rubén y sí, no. Se te ha estado de pistón pero no me caso. ¿Robando la tienda de todo? Bien, pero falta apetito. No pasarles. no se hubiese escapado para su casa. Voy a trucar a en un rato. ¿Y es bien, amor? <risa> le dije amor. Le sí, parece un un poco para que no se piense que son mis Pero ¿cómo le van a a salir si yo condeno por atraco? Bueno, por atraco faltó uno. o no? <risa> tanto tu capetete los habrá localizado que asesinen entonces competete no lo rendir acción qué ¡Acción! Petete, se van de... ¿ustedes ¿cómo era?